Hola a todos! Bienvenidos a mi canal, soy Slay Pintora y hoy traemos más Pokénoticias de Pokémon Sol y Luna. En este caso les traigo la información acerca de los eventos de Pikachu con gorras que se repartirá mediante código en los meses de septiembre y octubre de 2017 en Europa y América. Como ya anuncié en una Pokenoticia anterior, desde el 19 al 25 de septiembre del 2017 podemos conseguir al Pikachu con la gorra de canto o la gorra original, que está a nivel 1. Viene con el Aspicastal Z y con los movimientos Rayo, Ataque Rápido, Trueno y Agilidad. Lleva la cinta de SEO. Viene con una pokéball normal, es macho, con el EO As con el ID 090898. Como origen tiene lugar encantador y es de naturaleza fuerte. Cabe destacar que este Pikachu tiene un bloqueo de Signing y siempre va a venir con la misma naturaleza, así les evito tener que estar apagando la consola para hablar con el mozo del centro Pokémon una y otra vez. Voy a demostrar cómo conseguirlo. Para ello nos vamos a regalo misterioso, seleccionamos recibir regalo y luego pulsamos en recibir mediante código o contraseña. Debido a que solo podrás hacer uso de este código una vez te aconsejo que tenga bastante batería o la NDS conectada a corriente y que dispongas de una buena cobertura de internet. Imagínate el drama que pierdas al Pikachu con gorra que tanto nos ha capado Game Freak. Para conseguirlo debes escribir el código Pikachu20. Esperamos hasta que se nos descargue y luego iremos al centro Pokémon a recogerlo. Como llevo tanto tiempo queriendo utilizar este Pikachu y su movimiento exclusivo, en este vídeo vamos a ver cómo luce en batalla. Para eso, vamos a un combate para probarlo. Pues nada, hasta aquí todo por hoy. Espero que les haya gustado. Denle like. Si aún no está suscrito, puedes suscribirte aquí abajo a la derecha. Pues nada, nos vemos en las siguientes Poké Noticias. ¡Adiós!